Bueno, este encuentro que fue en Lima, Perú, que convoca a México, Colombia, Perú y Chile, ha sido eh, un debate tremendamente fructífero por cuanto se han abordado temas que son comunes a este bloque comercial que es la Alianza del Pacífico, como por ejemplo el apoyo de la pequeña y mediana empresa que necesita eh, un apoyo eh, de todos los países, eh, considerando también de que en este pacto hay... 55 estados observadores, entre los cuales está Estados Unidos, Australia, Canadá, y lo cual demuestra la expecta, expectación que existe en relación a esta alianza comercial. Y la idea es que podamos potenciar este bloque de, de países, que podamos potenciar a, a todo el comercio, pero especialmente la pequeña y mediana empresa, para lo cual se tomaron bastantes determinaciones eh, que van a ser discutidas el 6 de julio, cuando a Chile... Eh, le corresponda asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico tanto eh, el presidente Piñera como también su correlato parlamentario los parlamentarios también vamos a asumir eh, la presidencia de la Alianza del Pacífico para seguir debatiendo eh, estos temas Yo creo que eso demuestra que el hacia el Pacífico es un polo muy importante para el comercio internacional y un país como Corea del Sur, que es un país altamente tecnologizado, es, ha manifestado su intención de ser miembro asociado y ya ha iniciado el trabajo conjunto para poder incorporarse a la Alianza del Pacífico como miembro asociado. Un país que va a hacer una tremenda contribución porque sabe que de este bloque comercial se va a ver beneficiado en la medida que tome parte también de él. Aunque son a nivel de Poder Ejecutivo donde se toman estas resoluciones de alianza, creo que es muy importante que el Parlamento esté presente, por cuanto esto tiene que transformarse en iniciativas legales para poder eh, beneficiar, en este caso, por ejemplo, a las pymes, eh, a los pequeños eh, agricultores, y para eso necesitamos representantes también del, del Parlamento, del Congreso o el Legislativo, que en algún momento también va a tener algo que decir para que esto se concrete.